Están abiertas las inscripciones 2021 a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Entra a carreras.uner.edu.ar y empieza a construir tu propio futuro.